Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que hora estés escuchando este video. Bueno, hoy nos toca Neptuno en Sagitario, la generación que me siguió a mí, la generación de los setenta y pico a los ochenta y pico. Eh, de o sea, de los que nacieron entre 1970 y pico y 1980 y pico. Así que vamos de una vez con eso. Hoy no me voy a olvidar de compartir pantalla. Así podéis visualizarlo. ¿Esto porque es importante que eh, lo visualices? Porque es más fácil después de recordarlo. Claro que sí. Ves ahí está Neptuno pasando por el signo de Sagitario. ¿Qué nos dice acá? Que son intuitivos, que son utópicos y que son idealistas. Eso como claves positivas, palabras claves positivas. Y en forma negativa son inocentes, son fantasiosos y son escapistas. Se escapan de los problemas. Así que a tener en cuenta todas esas cosas cuando te encontrás con alguien que tiene Neptuno en Sagitario. Te mando un abrazo muy grande. Eh, espero que ya te hayas suscrito a todas las redes sociales en donde estamos. Pronto vamos a inaugurar una más. Eh, un abrazo enorme y hasta mañana. Mañana nos encontramos, sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con Neptuno, pero en Capricornio. Chao, hasta mañana.